cómo están amigos una vez más aquí vamos a hacer un nuevo video. esta vez vamos a hablar de una de las herramientas una de las muchas herramientas que existen para poder realizar teletrabajo muy conveniente por estos días y vamos a analizar en esta ocasión team beaver. muy bien team beaver es un software que nos permite eh, poder conectarnos remotamente a otros equipos o que se conecten a nuestro equipo desde cualquier otro lugar utilizando Internet. Y desde allí poder hacer muchas operaciones, por ejemplo, intercambiar archivos, asistencia remota, etcétera Muchas, muchas otras cosas que nos ofrece Team Beaver. Y se pueden conectar eh, no solamente en equipos Windows o Linux, sino también en equipos que o en, en dispositivos que usen sistema operativo Android o, eh, o iOS. Muy bien, dentro de las soluciones que nos ofrece, como les habíamos dicho, está el acceso remoto, el escritorio remoto, la colaboración entre, entre equipos de una misma empresa. Por ejemplo, podrían con, conectarse a través de Team Viver a una aplicación de la empresa, el Internet de las Cosas. Eh, la realidad aumentada, las reuniones en línea muy importantes ahora para trabajar entre equipos, para hacer eh, videoconferencias, por ejemplo, no hablar, por ejemplo, de las de los productos o servicios que ofrecen la, la empresa o qué soluciones eh, necesita la empresa. No es necesario que estén los, los asociados sentados en una mesa todos juntos, cada uno de su equipo, desde su casa o desde algún lugar donde se encuentren, podrían podrían eh, teletrabajar, muy bien, entonces eh, Team Beaver también se integra con muchas otras aplicaciones aquí nos detalla las aplicaciones con las cuales se puede integrar ¿no? y las ventajas que ofrece pues es trabajar de forma descentralizada desde una sola ubicación como les habíamos dicho y proporcionar soporte remoto para sus propias aplicaciones en dispositivo iOS y Android, usando el SDK para compartir la pantalla, y muchas otras ventajas más que aquí las detalla. ¿Sí? Entonces, TeamViewer también tiene una versión gratuita, que es la que vamos a utilizar en este tutorial, para hacer una práctica, y tiene también sus versiones eh, de pago. ¿no? Tiene sus versiones de pago que obviamente son mucho más potentes que la versión gratuita y ofrecen muchísimas otras herramientas muy interesantes para las, las empresas, para que sus para que sus trabajadores puedan teletrabajar ¿no? y que en estos días pues sea indispensable el teletrabajo. Muy bien, entonces vamos a descargar el software. Para descargarlo simplemente nos vamos aquí donde dice descarga y se nos va a abrir otra pantalla tal como esta. Va a detectar nuestro sistema operativo. En este caso yo uso Linux, por eso es que me detecta el sistema operativo. Pero si ustedes usan Windows, pues entonces podrían descargar el software para Windows, ¿verdad? Dependiendo del sistema operativo que ustedes usen. Bien, la forma de descargar entonces eh, TeamViewer es, es sencilla. Bien, una vez que ustedes han hecho la descarga, les va a aparecer una ventana como esta, donde dice aquí dentro de, de sus opciones, dice permitir el control remoto. Si ustedes desean que alguien se conecte a su, a su dispositivo, entonces ustedes le tendrán que proporcionar este ID y esta contraseña. Si por el contrario ustedes son más, van a ser las personas que van a, van a tomar remotamente la administración de algún equipo, pues ese, eh, esa, esa otra persona que está en ese equipo deberá proporcionarle su ID de asociado, o sea, este, ¿verdad? Ustedes lo colocan aquí, le ponen aquí conectar y luego les va a pedir la contraseña y que les deberá proporcionar su eh, su asociado, ¿verdad? En, en este caso, la persona que usted desea hacerle el acceso Desea accesar a su computadora el acceso remoto Muy bien, entonces dicho esto Vamos a empezar con una práctica Vamos a, vamos a conectarnos a otro equipo Donde nosotros vamos a hacerle eh, Un mantenimiento de su máquina remotamente verdad Es una forma de teletrabajar Bien, es solamente un ejemplo Ustedes podrían hacer muchísimas otras cosas aquí Con este software, como ya les había comentado Bien, vamos para allá entonces Muy bien, entonces nuestro asociado al cual le vamos a hacer una, una conexión remota para hacerle un mantenimiento a su equipo. Nos ha dado ya su ID y también su contraseña. Vamos a ponerlo aquí entonces. Le damos clic aquí a donde dice conectar. Nos va a pedir aquí el password que también nos ha proporcionado. Bien, y le damos clic al logon. Muy bien, como ustedes pueden observar, este es el equipo ya de la persona a la cual vamos a hacer una... Eh, conexión remota, ya le hemos hecho la conexión remota. Aquí ven, ellos, eh, estaba usando, él está usando Windows. Bien, nosotros estamos ubicados en el distrito, aquí en Lima, por ejemplo, en el distrito de Breña. Eh, eh, esta persona está en, en un distrito que se llama Comas, que está más o menos a unos 20 o 25 kilómetros de aquí. Y podría estar en cualquier otro lugar del mundo. Y solamente necesita una conexión a internet. Para poder conectarnos entre nosotros y también los miembros del equipo podríamos conectarnos a la misma vez. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí están las opciones. Aquí están las opciones de TeamViewer que nos permite hacer. Estamos, ojo, en la versión gratuita. ¿ya? Por ejemplo, aquí en Acciones podemos eh, bloquear a un usuario, reiniciar el equipo remoto bien deshabilitar en, entrada remota mostrar pantalla negra enviar combinaciones aquí podríamos ver eh, podríamos ver la sesión a, a pantalla original podríamos establecer una escala para la pantalla podríamos optimizar la velocidad podríamos ajustar la resolución de pantalla sí muy bien en comunicación, fíjense en comunicar, podríamos comunicarnos con esta persona vía chat. Vamos a abrir el chat, a ver, y voy a ponerle aquí. Sí, ahí le estoy poniendo, podríamos iniciar una, una conversación de chat. Bien, entonces, fíjense aquí, archivos y extras. Podemos iniciar una grabación, podemos grabar la pantalla, Tener, mire, tenemos esa opción en la versión gratuita de grabar la pantalla Y también transferir archivos Es decir, podríamos eh, transferir eh, archivos desde mi computadora, por ejemplo Hacia la computadora de esta persona o viceversa Bien, muy bien Entonces vamos a ver, fíjense, quiero entrar al, a su navegador, por ejemplo Aquí está, estoy entrando a su navegador de Chrome Sí Fíjense entonces, desde aquí puedo hacerle el mantenimiento a su computadora. De repente esta computadora tiene virus, la de, la de mi asociado en este caso, ¿no? Puede tener virus, algún malware, eh, algún software que esté funcionando deficientemente. O quisiera yo compartirle algún archivo, alguna... algo que esté en mi computadora. Eh, o, o podría ingresar quizás al servidor de esta máquina, etcétera. Puedo hacer muchas cosas con TeamViewer y eso que solamente repito estamos en la versión gratuita muy bien amigos, entonces espero que con este tutorial les haya servido y que ustedes puedan de esta manera pues tener una herramienta más eh, para que ustedes puedan teletrabajar, muy bien nos vemos hasta la próxima